Estamos previendo que el Estado se va a este caso no invagan a la vida de los ciclistas, que no vayan al estilo por pantalla porque está haciendo un accidente, que el gato no vaya abajo ni el ciclista vaya arriba.